Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora Noticias Internacionales de hoy Corea del Norte lanzó, lanzó misiles balísticos en las últimas horas Según la denuncia del Ministerio de la Defensa de Corea del Sur China de a poco se va alejando de los bonos del Tesoro de Estados Unidos Según informe del Departamento del Tesoro en Norteamérica Bancos en Estados Unidos no aguantaron mal las sanciones y decidieron pasar por encima de ellas. Según medios norteamericanos ya dieron vía libre para comerciar con bonos rusos. Les tengo varios detalles importantes. La séptima flota de Estados Unidos respondería a cualquier ataque del Ejército de Liberación Popular que realiza actualmente ejercicios militares cerca del Estrecho de Taiwán. Los detalles en el contexto noticioso que tenemos para hoy aquí en Noticias de Último. Bueno, muchas gracias por su audiencia y arrancamos con la información. Corea del Norte ha lanzado este miércoles dos misiles de crucero que estaban en dirección hacia el Mar Amarillo frente a su costa occidental, según la denuncia del Ministerio Surcoreano de Defensa, que ha dicho que en las últimas horas han detectado que Corea del Norte disparó dos misiles de crucero hacia el mar desde Onchon, en la provincia de Pyongyang del Sur, indicó a la AFP. La fuente agrega que las autoridades militares de Norteamérica y de Corea del Sur están analizando los detalles de las pruebas de de misiles como la distancia del vuelo. El ensayo coincide con los 100 días de la toma de posesión del presidente surcoreano John Suk-seol, que ofreció un programa de ayudas económicas a cambio de la desnuclearización de Corea del Norte. Y en las últimas horas la peleas con todo entre China y Estados Unidos. Ahora según esta nota, este artículo de un medio norteamericano, el sector económico y finanzas o la guerra económica no da tregua y China de a poco está dejando de depender de la moneda estadounidense y el viaje de la Pelosi a Taiwán aceleró estos pasos del gigante asiático según lo que está publicando el Departamento del Tesoro de la Cartera de Deuda de China que se ha reducido respecto a las tenencias del bono del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por séptimo mes consecutivo, en cifra hablamos que en junio cayó la deuda a 967 mil millones de dólares, siendo esta la más baja desde el año 2010, recordemos que en mayo pasado China tenía 980 mil millones de dólares en bonos del tesoro, pero en los últimos meses se ha registrado cifras cada vez menores en comparación a los últimos 12 años, si bien la caída de junio se enmarca en una tendencia general, lo que llama la atención es que los inversores esta vez se ha producido en momentos en que se producen las tensiones entre Pekín y Washington y esto por supuesto ha acelerado estos pasos y se ha agudizado la relación con Taiwán. Por otro lado, los datos del Departamento del Tesoro muestran un incremento en la tenencia de la deuda estadounidense por parte de Japón que aumentó en junio hasta 1.236 billones de dólares desde 1.224 billones en mayo. En total, la participación extranjera en la deuda estadounidense fue para junio de 7.430 billones de dólares con un repunte desde mayo cuando se ubicó en 7.400 billones de dólares. De algo sirve la impresión de mucho billete. Chris Turner, que es analista de mercados globales, The ING comentó para Reuters que el comportamiento de Pekín parece más bien una función de la intervención china en las divisas para mantenerse estable el yuan en un entorno dólar del fuerte. También sostuvo que una mayor reducción de la participación china en la deuda estadounidense es de esperarse, mientras, como le decimos, se agudizan las esferas de influencia geopolítica, ahí aparece el tema de Nancy Pelosi, y los combates en Ucrania y la incautación de las reservas de divisas en Rusia. Señoras y señores, China está enrarecido con tantas provocaciones. Y si esto sigue así, no se le haga raro que la tenencia de los bonos de Estados Unidos a China se reduzcan drásticamente y por ende las estrategias de querer afectar las economías de China y Rusia, porque aquí lo que está en juego es la hegemonía del dólar. No estarán surtiendo efectos tampoco las sanciones. Y ahora me voy a referir a Rusia, si ustedes me lo permiten. Señores, los eslavos están prácticamente ganando la guerra económica contra Occidente y los que están sufriendo los embates económicos son los países europeos y que ahora deberán enfrentar incluso manifestaciones del pueblo que están gritando en contra de los propios gobiernos por estos resultados. Rusia ha pronosticado que a través del Ministerio de Desarrollo en las últimas horas económico de Rusia revisó su pronóstico de inflación del 17,6% al 13,4% a finales de este 2022 de acuerdo con los parámetros claves del borrador de la perspectiva del desarrollo socioeconómico para 2025 que han presentado los medios de la voz y este documento dice que se reducirá al 5,5% en 2023 y se espera que el índice de precios al consumidor aumente un 4,2% en 2024 y un 4% en 2025. Esto quiere decir que Rusia estará por encima de la recuperación inflacionaria, por encima de muchos países, incluso de los que la han sancionado en la Unión Europea. Es increíble de qué manera Rusia está levantándose a pesar de todas las acciones de Occidente con las sanciones en su contra. Escuchen este dato que ha salido en las últimas horas de medios occidentales, que es de donde estamos extrayendo esta información. Las Reuters, prácticamente dos bancos, los más grandes y hay otros en camino que en Estados Unidos se revelaron con el gobierno demócrata y han pasado por encima de las sanciones echándole como quien dice tierrita y esto se debe a que estos bancos, estamos hablando del Bank of American, el JP Morgan entre otros, tienen un tremendo rifirrafe y se han soltado de las sanciones es decir han pasado por encima de ellas, esta noticia reciente ya está dando mucho de qué hablar en el país norteamericano y es increíble esta decisión que va en contravía de los sheriffs del mundo, de Joe Biden y como quien dice se han cansado de tanta sanciones y los bancos necesitan es billete, es business y ahora ven un momento muy lucrativo en el tema de los bonos rusos y no se resistieron a ellos, Wall Street ha dicho que bueno cancelamos las sanciones y ahora necesitamos el dinero, necesitamos apalear la crisis inflacionaria y dentro de las nuevas opciones que ofrece Wall Street a sus clientes es el regreso de los bonos de Rusia para su comercialización y esto prácticamente es un triunfo en esta área para Putin y para su gobierno pues hay que acotar que desde Occidente estuvieron poniendo todo tipo de trabas para que los rusos no pudieran bueno, pagar sus bonos sus obligaciones internacionales, su deuda y literalmente buscaban que la economía de Rusia entrara en default por consiguiente dañar la imagen de la finanza rusa para que nadie le prestara dinero, lo contradictorio es que Rusia tiene el billete y tiene bastante porque ahora con su nuevo nicho de mercado estamos hablando de los países euroasiáticos o más bien los países asiáticos les están rentando muy bien los contratos de gas y petróleo que dejaron de exportar para Europa y ahora se los pagan en rublos y como se los pagan en la divisa rusa el rublo pues ha cogido mucho más valor mucho más poder y empieza a competir fuertemente con el dólar es decir su rublo en Rusia se ha vuelto potente frente al hegemónico dólar y ahora los bancos les están dando luz verde para esta opción de poder comercializar con los bonos de Rusia y el objetivo de los bancos en Estados Unidos pues es hacer dinero independientemente de las sanciones a estos bancos se unen Aparte de los dos mencionados, estamos hablando de JP Morgan, el Buff of America, ahora está el Citigroup, el Deutsche Bank, el Jeff Reis, entre otros donde les han autorizado poder recibir, comprar o vender o recibir intereses por estos bonos vía transferencia bancaria desde Rusia. Lo que quiere decir que los afectados de acuerdo a las sanciones contra Rusia han sido los bancos norteamericanos porque no han podido comerse el pastel de la inyección del poder adquisitivo de Rusia en los últimos tiempos. Ahora las acciones de los bonos rusos han subido en las últimas horas y de acuerdo a esta información está por encima del promedio y ahora es mucho más lucrativo el acuerdo al generador de interés ruso que le paga a quienes tengan los bonos rusos. Pues estamos hablando de que un bono ruso paga un 3 o un 4% más que los dos puntos que paga los intereses por parte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos por los bonos norteamericanos en dólares. Y los expertos auguran que esto supone una gran crisis para la estrategia de Joe Biden que enfrentará las sanciones rusas. Pero como lo decimos, Rusia ahora es una de las economías con todo y las trabas y obviamente los efectos, pues es una de las economías más rampantes, más fuertes del mundo. Y si los bonos de Rusia le dan un porcentaje, una tajada buena en los intereses, obviamente, que los comerciantes, los que se conocen como especuladores, pues van a apostarle a los bonos eslavos, pues a ellos les interesa llenar sus cuentas de dinero sin importar las sanciones rusas o sin importar las acciones que va a emprender el gobierno Joe Biden con respecto a estas acciones contra la economía de Rusia, ojo se vienen las elecciones y los dueños del billete necesitan hacer dinero, y con las sanciones es imposible y necesitan fortalecer sus cuentas, pues gran parte de los bancos norteamericanos aportan a la campaña de Joe Biden para afrontar lo que se viene. Y no le quedó de otra a Biden que dar luz verde para autorizar que los bancos vuelvan a hacer dinero a expensas de los bonos rusos. ¿Qué opinan? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas. Quiero leerlos. Por favor, muchas gracias. En las últimas horas, un comandante de Estados Unidos pidió responder a los disparos de China alrededor de Taiwán. Si no contestamos, después será la norma, es lo que está diciendo la séptima flota. El vicealmirante. De la séptima flota de Estados Unidos, Carl Thomas, que acusó a Beijing por maniobras militares y dijo que es irresponsable lanzar misiles en aguas internacionales donde operan rutas marítimas y libre navegación el 16 de agosto. Lo ha dicho recientemente las maniobras de la Fuerza Aérea de China en las maniobras de la semana pasada alrededor de Taiwán. La decisión de China de disparar misiles alrededor de Taiwán. Es responsabilidad del gobierno chino y es irresponsabilidad hacerlo en este entorno, afirmó un comandante de Estados Unidos en una mesa redonda en Singapur. El ejército popular de China realizó importantes maniobras marítimas en la isla, cuya soberanía reivindica que incluyen el lanzamiento de misiles balísticos en aguas cercanas. Es importante que respondamos a este tipo de acciones, ha dicho el vicealmirante de la flota de Estados Unidos, la séptima flota, Carl Thomas, a los reporteros en Singapur. Si permitimos que esto ocurra y no contestamos, después será la norma. Indicó, es irresponsable lo que está haciendo China sobre Taiwán en aguas internacionales. Thomas esbozó un paralelismo entre la amenaza entre Taiwán y el comportamiento de Beijing en el mar de China Meridional en el que se reclama la soberanía. Dijo la séptima flota, si no lo desafías de golpe, puede acabar como las islas en el mar de China Meridional que se han convertido en avanzadillas militares de Beijing. Fue lo que dijo en las últimas horas el vicealmirante de la séptima flota de Estados Unidos, Carl Thomas. La séptima flota está basada en Japón y constituye el elemento esencial de la presencia naval norteamericana en el Pacífico. La tensión en la zona escaló con la visita a Taiwán de la presidenta Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes que enfureció a Beijing. Estados Unidos y sus aliados occidentales han incrementado las travesías de libertad de navegación por parte de buques navales al estrecho de Taiwán como en el mar de China Meridional para reforzar el concepto de mares vías navegables internacionales, lo que ha provocado la ira de Beijing. Ante la insistencia de China en sus ejercicios, el ejército de Taiwán dijo que realizará un ejercicio con F-16 armados el miércoles en la noche en la ciudad costera de Wailen, en una rara muestra de sus avanzadas capacidades militares frente a las capacidades militares del ejército de China. Estás viendo noticias de última hora.